Yo una pista de rap, muchos quisieran pero no se pueden comparar Yo, yo sí represento de verdad, es que yo no tengo que hablar Y no te pase que la soy suena <risa> Catedral, una pista de rap, muchos quisiera pero no se pueden comparar no, Yo sí represento de verdad, yo no tengo que hablar Y no te pase que la soy suena Explico <risa> <risa> si la tengo que aplicar Y mi código de barra no lo pueden descifrar <risa> Que en es maestro, solo tiene que llamar Y decirme que lo okay, que cuáles se van a para yo cogerlo de zamba Y entrenar con cualquier oponente con un saco de verdad Ma y no lo deja de hablar Y déjame decirte par de cosas que se quedaron tachas Yo soy la voz de los que no pueden hablar Por miedo a ser juzgado dentro de la sociedad El destino será realidad Solo si tú eres capaz de encerrar la ira y encontrar la paz Pero sé que no soy capaz Y me cuido hasta de quien como Ya que de traicionarme son capaz Pero sé que no soy capaz Y me cuido hasta de quien como Ya que de traicionarme son capaz la pita de rap oh. -E, Pero no se pueden comparar Yo sí represento de verdad Que yo no tengo que hablar Y no te pases que la sobo y suena <tose> <tose> Tú estás loco Cala <tose>